Se redió el melódico, junto a Beth Blasen. Yo no puedo entender lo que me pasa conmigo. Y tengo que comprender que solo podemos ser alimento. Okay, Tolero tus locuras, escucho tus palabras Quedándome despierto una noche si no llamas Un instante se hace eterno y son frías las mañanas Cada vez que no te veo quiere morirse mi alma No sé qué me está pasando, no encuentro la explicación Creo que estoy encontrando en ti el verdadero amor No sé cómo ha ocurrido, me ha robado el corazón Y no será correspondido por ti este inmenso amor Yo yeah. Okay. okay. Entiendo tus excusas cuando te quedas callada Escopar de tus silencios y me miente tu mirada Primavera, son invierno, son amargas tus palabras Quiero convertirme en sueño y no morir bajo tu almohada A veces me pongo nervioso y me tiendan las manos Siento que me descontrolo, perdóname si te amo Intenté decirte quiero, pero no me ha bastado Con escribirlo en el cielo porque estoy enamorado Yo no entiendo Un nuevo style Tengo que comprender Todo lo que hemos tenido Te cerré bien el melódico Junto a Beth Brassen Gaster Family El poeta de Ra Oh no no no Correspondir. que yo quiero amor de un amigo de mi ser wow. oh, no, no, no, no. Wow. no, no, no, no, no, no, Por favor, no, no, no, no, no,